Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a tu espacio de mañana. Gracias por estar tempranito con nosotros. Hoy tenemos un programa cargado de información, de contenido y un tema inicial interesante a propósito de mañana. Inmediatamente le doy los buenos días a mi compañero. Buenos días, Francis. Buenos días, Carol ¿Cómo Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amanece? Muy bien, gracias a Dios. Y espero que a todos también y darle las gracias a Dios por el, la luz de este nuevo día y que nos permita desenvolvernos en él. Gracias a todos y cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana de lunes a viernes 7 a 9, su cita de todas las mañanas. Recordarle y, y, y saludar a tanta gente que nos ve desde Hermanas Mirabal hasta Samaná, todo el litoral y en las redes sociales a través de telenor.com.deo. Allí usted encuentra, posterior al programa, en el día, se va a presentar nuevamente a través de nuestra página el programa de mañana. Así también a la diáspora en Estados Unidos, en el 1014, que ya me, han report me reportan a cada momento, te veo allá. Excelente. Es decir, haciendo conexión. Correcto. Inmediatamente vamos a darle eh, yes. el informe del tiempo y recordarle que Fulvio está de vacaciones. Sí, esperando que la pase bien, sí, que sí. descanse y que disfrute. Saludos para él. Bueno Carolina, para ti, para todos los amables televidentes y para mí tenemos que estar al tanto de cómo anda el tiempo y Horna nos dice que aguaceros locales en varias provincias por onda tropical y temperaturas calurosas es lo que se siente. Sí. Hoy se estaría acercando una onda tropical a nuestra área de pronóstico con su mayor actividad de lluvias en aguas del Mar Caribe. Sin embargo, durante las horas matutinas se pronostica un cielo con poca nubosidad pasando a un, eh, a un aumento de la misma en horas de la tarde y noche para que se registra aguaceros locales, aislados, tronadas hacia algunas localidades de la llanura costera caribeña. La parte nordeste, puntos muy focalizados de la cordillera central y la zona fronteriza mientras que en el resto del país permanecerán condiciones de buen tiempo. Para mañana miércoles la onda tropical estará retirándose de la República Dominicana. Ese es el informe. Muy bien, muchísimas gracias Francis por informarnos cómo estarán las temperaturas. Inmediatamente vamos a iniciar con el tema eh, que nos compete hoy como tema inicial a propósito de mañana eh, mi, eh, mañana miércoles 7 de agosto huelga en San Francisco de Macorís también para la semana que viene hay llamados a protestas y hay que resaltar y decir que algunas de las actividades que se han venido haciendo como vigilia, eh, también una de las otras actividades fue el entierro vamos a decir o el velatorio del gobierno central uh -huh. eh, y nos gustaría saber qué opina la gente eh, si está de acuerdo con las demandas eh, que se están realizando, que se están solicitando y por ende, por consiguiente, el llamado a huelga para mañana miércoles a propósito de una fecha ya que se acerca, un año escolar, donde los gastos, las empresas eh, generan, vamos a decir, una mayor entrada económica los lo que tienen que ver con esta en esta área de, de negocios. Algunas de las demandas que hacen... Este El movimiento El Falpo son el, la construcción del Puente de Ugamba, la construcción de la carretera Río San Juan, el encache de la Cañada Grande, la construcción de la Plaza de la Cultura, entrega de terrenos para la UAS Recinto San Francisco y exigen que sean presentados los policías asesinos del líder social y estudiantil Mario Vladimir Valdera Vladi. ¿Qué opina usted sobre la huelga de mañana, sobre este llamado a manifestación en San Francisco de Macorís por el movimiento El Falpo? Nosotros entendemos que son muy justas las reclamaciones... Eh, para tanto para el sector Ugamba, que se aclare la muerte de Vladimir y todas las eh, demás demandas que hace, entre ellas también el cese al, a la corrupción y la impunidad que impera en la República Dominicana. Ahora entonces entramos al plano de lo que, cómo afecta eh, un día de trabajo eh, paralizado pero no solo es el día de mañana, ya hoy en la tarde, en la noche, los negocios, eh, uh -huh. si están abiertos, tienen cierto temor, la gente no sale, sabemos que alguna de las condiciones que se dan es los atracos, los peligros, los asaltos a algunos negocios que se han presentado en otras ocasiones, y todo esto que involucra cuando hay un día eh, de huelga en San Francisco de Macorís. Mira, eh, hay una, una cuestión que debemos de saber, nosotros tenemos como mecanismo de reclamo social, los paros, las huelgas, sí. la, la movilización, como usted la llame. En este caso, un paro municipal en el ámbito de San Francisco de Macorís, ciertamente que trastorna eh, todos los sectores. Primero porque San Francisco es un punto de operación de la región del Nordeste. La provincia de Duarte, San Francisco, es la ciudad principal. Y al establecer un paro municipal y al establecer un mecanismo de protesta donde se incendian, eh, se, se van incendiando eh, neumáticos, sí. tiran, tiran la basura a las calles, crean un ambiente oh, eh, hostil para que no haya tránsito, porque sí. aunque la huelga está anunciada, ciertamente no puede en ningún modo, sería lo, lo ideal, que paralice el tránsito de quienes tienen la, la, la obligación de trabajar sí. y, de, y de cumplir ciertas cosas, y sobre todo el chiripero se afecta porque vive del sí, día a día. Claro. Vamos entonces a ver... Eh, el sondeo que nos tiene preparado eh, la producción, ¿está usted de acuerdo con el llamado a huelga en San Francisco de Macorís? Salieron a las calles a preguntar y veamos cuál fue la reacción de la ciudadanía. Claro que sí. ¿Son justas las demandas? Claro que okay. sí. Bueno, porque... Si no se hace así, no, no, se, no se alinea, no coge la cosa como es. Así que hay que hacerlo para que se pongan como es. Que después andan buscando votos y, y no cumplen. Ay no. ¿Por qué? Siempre hay muertos. Sí, yo la apoyo. ¿Por qué? El puente de Ugamba que tiene que ponerlo. El puente de Ugamba. Tiene que hacerlo. Y varias reivindicaciones. ¿Por qué? Porque la huelga no tiene nada bueno. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada. Aquí. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque realmente no se debe hacer una huelga eh, sin consultar. La gente la apoya, la apoya, no es que la apoyamos, sino la gente se abstiene a salir a la calle. La gente es lo que quiere trabajar. Las reivindicaciones que piden los muchachos del son justas. Pero si, si las cosas se resolvieran con huelga. En la cañada grande tuviera 30 años de hecha y eso, eso, eso, eso es lo que crea el problema y daña la economía. Siempre y cuando se resuelvan eh, los problemas por el cual hay un llamado a huelga, claro que sí, yo lo apoyo porque hay que buscar la solución a todos los problemas por el cual haya una huelga, ¿me entiendes? No, ¿por qué? Porque no, la situación está demasiado difícil. No, porque si van a hacer una huelga? Entonces eh, no puede haber una llave eh, el eh, día 7. Eso es injusto. ¿Usted no, no, no la apoyaría? No, ustedes lo que van a apoyar. Es que nadie está dispuesto a estar con un relajo todos los días. No. ¿Por qué? como se está eh, ahí. En la huelga. No se puede apoyar porque no, no, no, vamos, pa, vamos a pasar hambre porque van a vivir los más grandes y el más chiquito va a estar hundido de la miseria. Lo, lo, lo único es que hay echar para adelante, no trabajando, cada cual le por su lazo, el único que no, nos no puede ayudar aquí es Jesucristo. Claro que sí, okay. claro, porque son, la, son obras justas que se están pidiendo. No ¿cómo es que no se está resolviendo? No, lo que hacen es problemas, problemas, piedras. Una solución? Oye, eso hay que apoyarlo. ¿Por okay. qué? Estamos de acuerdo porque si hay, que, hay muchas cosas que están mal hechas y hay que buscarle la vuelta. Adiós, que prendan todo y vamos arriba. ¿Por qué? Okay. Adiós. Adiós. Okay. Pues justicia no ya hagan el puente, eso, que ya estamos hartos, lo mismos. No, hay un apoyo. ¿Por ¿no? qué? Okay. No, porque eso no es bueno, una vuelta. Eso no deja nada bueno. ¿Por qué? Okay. Okay. Adiós, muchas para el país. lo bueno, si hay motivo, si no hay motivo, ¿no? No, yo no puedo huelgarlo, no a nada más atrás. ¿Por qué? Okay. Porque no lo a jugado en el piso del pueblo. Venga acá, 100%. Óigame, no la huelga, no. Esto tiene que, una guerra que tiene que armarse. Una guerra, puta acá, mi hermano. te país está cayendo muerto. Con tanta gente corrupta que hay ahí. Una guerra, mi hermano. Oiga, con misiles, hermano. Y, y fusiles, hermano. Claro, porque okay. queremos que arregle la situación un acuerdo toda la demanda que se está haciendo eh, para que no haya ¿no? tanta fuerza y tantos problemas. Estoy de acuerdo con, con una, pero no con dos, porque son un festival. Además de eso, tú sabes que este pueblo hay demasiados chiriperos pasando hambre en la calle. ¿Qué le ponen de acuerdo con lo que tú con están convocando? Porque dos juegas me es ¿Qué bueno, esto dice a ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto ¿Cómo está esto viejito? Con esa o no, con toda la que venga? ¿Por qué? Porque, porque esto se está cayendo pedazo. Esto está jodido y hay que rechazar esta mañana. Claro que no. ¿Por qué? Porque no se motiva. ¿Por qué? ¿No la voy No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? La huelga no trae solución, es muerte y desacusiemos la población. Y hagan una huelga cada vez que quieran, siempre cuando la causa se ajuste. Bueno, no, no, hay no, huelga. ¿Por okay. qué? Porque se paraliza todos los lo trabajos. No sé de qué se trata, no. no. <risa> claro que sí. ¿Por okay. qué? Okay. Demasiada corrupción y sí. delincuencia. sorprende, Francis? Prácticamente hay una especie de... pude captar que los no son unos 15 y los sí, unos 13. Es decir, que, que la huelga, en cierto modo, está rechazada por una gran parte de la población, tomando el sondeo. En lo que estuve tomando, puse sí y no, y lo fui rayando. Quizás se me pasó algunos sí, pero aquí están estos tres porque vi eh, escuché personas duditativas que no, no saben el porqué, de, el la porqué huelga. de la huelga. Entonces, de que hay una, un sentir hace mucho tiempo y que las huelgas han perdido efectividad en el, en el pueblo, no menos cierto es que hay una gran preocupación por la procura de las realizaciones perentorias de este pueblo. Pareciera que son las mismas reivindicaciones de hace 10 años atrás. Y que tiene un alto contenido social las demandas en los barrios como Gamba, la, la de... Bijao, cómo es el tema que ellos han vuelto y yo tengo mis diferencias en esa parte con, como poniendo como una necesidad el centro de la cultura. Yo lo que digo es que si tenemos un 4% y tenemos un ministerio trabajando que asume todas las responsabilidades que el Ministerio de Educación tiene como las escuelas de Bellas Artes, si reforzáramos espacios de arte en escuelas de Bellas Artes, que la nuestra se perdió, ahí, ahí todos hemos pasado eh, en algún momento de nuestra niñez o de nuestra adolescencia, en Bellas Artes, allí se nos enseñaba a tomar los trazos para la pintura, a tocar piano, la guitarra, el violín, la guitarra, allí se van cultivando los artistas y quizás tengamos una gama de artistas formados de la Escuela de Bellas Artes que produzca entonces un espacio que para todos nos sirva de esparcimiento y de ver el, las estrellas de nuestro pueblo, producto de esa educación. Entonces Mira. creo que es más factible y más rápido es que se exija, está bien, el centro de la cultura está pendiente o está ahí latente y es un pedido que han hecho marcha, han hecho de todo, sí. pero mi convicción creo que lo más factible en principio es que vayamos fortaleciendo y estableciendo las pequeñas escuelas de Bellas Artes y que el MINER sea quien la desarrolle con el dinero que se está invirtiendo aquí en educación, que no vemos... Eh, hay un factor en común entre los ciudadanos en, encuestados en este sondeo y es que quienes tenían la negativa de la huelga, vemos el perfil de esos ciudadanos y son personas que trabajan o que viven del día a día, entre ellos pudimos ver eh, motoconchistas, eh, estos estos transportistas eh, de, que viajan de, al interior, o sea, de un lugar a otro en los pueblos eh, también me sorprende ver ciudadanos entre ellos los más jóvenes de los encuestados, que no sabían el porqué de la huelga para mañana estamos hablando de una población joven que tiene un movimiento a paro, a huelga para mañana en su ciudad, en su pueblo y no sabe el porqué vemos una joven ahí que parece hasta casi abogada y dice, no estoy de acuerdo ¿por qué? porque no sé o sea, entonces también hay factores que debemos de evaluar y, y las personas debemos de estar al tanto de qué está sucediendo De qué está aconteciendo en tu ciudad Estamos hablando de una situación que cuando se habla de huelga De manifestación, de protestas Hay cierta tensión en toda la ciudadanía Los negocios corren riesgo, la gente corre riesgo Ya usted luego eh, en horas de la noche, aún sea temprano ya en la noche usted no sale de su hogar, hay un tema económico importantísimo que se da, que es el cierre de negocios, y siempre escuchamos el tema de que la huelga fue apoyada en un 95, un 100%, ah, pero vaya usted y abra su negocio para que usted vea lo que le puede pasar, van y se lo cierran, porque conozco y tengo testigos y personas que le han ido a cerrar sus negocios, eh, los lo, lo los eh, encapuchados. Sí, los encapuchados, los, a, los, o sea, los amenazan de que cierren Mira, sus negocios. Entonces, todo esto eh, tiene que ver con ese factor de ese apoyo eh, totalitario que, se, que quieren a veces vender Obviamente, ¿no? que muchas veces por terror. Sí. Entonces, cuando tú tienes un llamado a huelga y un movimiento que no puede controlar, no puede controlar. Así es lo que, me han, lo que yo he visto en los últimos años. Porque si bien es cierto que conforme estalla el llamado, con un propósito social de reivindicación, automáticamente los sectores más eh, retrógradas de nuestro pueblo, los más perversos, entonces utilizan el, el inicio o el día antes, sí. amedrentando, pero también aprovechándose sí. de la nobleza de este pueblo, atracan, eh, hacen todo tipo de maledicencias, que viene entonces a restarle calidad al movimiento. Y, y ese Aunque apoyo no sean propios de ellos, la gente repudia, repudiamos todo acto de delincuencia, que en base al llamado a huelga se aprovechen y hagan de ese momento un mecanismo para cometer todo tipo de delito. Eso le va quitando valor porque la gente reacciona promovido por ese acto de delincuencial que se liga al entorno o en el, en el tiempo que se está llamando a huelga. El movimiento tiene que vigilar y procurar, y por ello dije en días pasados, ¿por qué no se asume el pedido o llamado de combate a la delincuencia, a la inseguridad que está viviendo este pueblo y el barrio, sobre todo el barrio? pero todos por igual, sin distinción, debe pedírsele encarecidamente a la autoridad que se atienda el, la inseguridad en la sociedad de San Francisco de Macorís y el país. Es lo más prudente. Y así se van deslindando de que los actos del tipo que se presenta en el día anterior o en las noches anteriores a los paros y el posterior no sea también una carga del movimiento popular que tiene entonces un sentido social, de lucha, de reivindicación. Mira Francis, eh, hay un, un dato muy importante y es lo que tiene que ver, eh, cuando, como puntualizabas al principio, de, esta, de este control que no se da, que no es posible, ni que los manifestantes, ni los que hacen el llamado a huelga, ni, ni propiamente la policía pueda controlar a estos desaprensivos que salen a los barrios, a las calles, eh, al centro de la ciudad, donde buscan atracar, a los negocios que estén abiertos, por ejemplo, hay negocios de expendios de bebidas, restaurantes, negocios de bancas, o sea, todo el negocio que está abierto en horas de la noche corre el riesgo muchísimo mayor de cuando eh, no hay manifestación, porque salen estos llamados encapuchados, que nosotros esperemos que no se dé, que no sea el caso y que sea posible. Que no, de no que no de que no les reste brillo a, la, a lo que se supone debe ser un acto cívico, pacífico sí. y que no sea el de entorpecer el tránsito por entorpecerlo sí. el de permitir que la ciudad viva a pesar de que está en, en, el, en el paro y sobre todo, Carolina que no sea el paro el que produzca el terror y la inseguridad porque se las vidas están en, en, en situación de vulnerabilidad. Hacer daños a terceros, a los propios a la propiedad ciudadanos, privada. ¿sí? a los propios ciudadanos, que es en, a quienes se está defendiendo dentro de, okay. de estos llamados. Entonces no es posible que seamos afectados o que sea afectada la ciudadanía con, con estos llamados a paro. El movimiento entiendo que debe de alguna manera buscar y, y a veces tienen hasta... Eh, contacto con quienes buscan hacer esta este este llamado al terror a la ciudadanía pueden calmar alguna situación y mantener la ciudad limpia no dañar los vehículos de los ciudadanos porque ok llamamos al, llamamos al movimiento y llamamos al paro pero entonces quiénes son los que se ponen a lanzarle piedra a los vehículos a la policía quiénes son los que lo hacen o sea, todo esto que, que engloba eh, cuando hay un llamado a paro, alguien debe de hacerse eh, responsable. Y más que todo, como vemos o vimos la preocupación de algunos de los ciudadanos encuestados en este sondeo, que dicen, pero para qué si lo que trae es muerte a propósito de uno de los pedidos en el pliego de demandas de que sea resuelta y esclarecida la muerte de Vladimir Valdera Vladi que es una de las fatales eh, muertes que pasó en, en el último movimiento huelgario y que así como él hay otros ciudadanos que pueden perder la vida en estas manifestaciones vamos a hacer un llamado a la conciencia a que no sean afectados los ciudadanos que no haya muerte y que las autoridades se pongan de acuerdo con, eh, con el falpo que es quien está llamando acá en san francisco de macorís para que puedan resolver y resolverle a estos ciudadanos de Ugamba y las demás demandas que tiene el falpo bien, vamos a seguir dando, eh, en ese mismo tema, más adelante y tenemos una recomendación clínica dental doctor Vargas la clínica dental doctor Vargas le ofrece servicios de calidad cirugía buco buco-macilofacial, de la mano de la doctora Diana Vargas Castro Estamos ubicados en la calle 27 de febrero número 62, aquí en San Francisco de Macorís. Si desea contactar a Clínica Dental Dr. Vargas, es el 809-290-7383. Y ahí está el móvil, 829-766-1666. Dr. Vargas, Clínica Dental Dr. Vargas prevención y rehabilitación bucal. Muy bien y decirte que en L.I.R. está lo que necesitas y lo que papá anda buscando lo que él quiere usted lo encuentra en L.I.R. Televisor Panasonic de 32 pulgadas a tan solo 8.995 pesos Televisión Smart Mystic de 32 pulgadas y West y Westinghouse de 40 llévatela desde 2.000 pesos de inicial y si ya papá tiene su televisor, acomódalo en un sillón reclinable desde $8,995 pesos en diferentes modelos y tamaños. Ponga papá contento y celébralo con L.I.R. comercial, donde todos califican. Ahora también somos subagentes del Banco Empire. Vamos nosotros a una breve pausa. Usted no se despegue de su pantalla porque venimos con el bloque de las noticias y más comentarios y todo el contenido que tenemos preparado. Vamos. De mañana. Teleoperadora del Nordeste, Telenor, alerta a nuestros usuarios a no suministrar información en una supuesta encuesta de satisfacción con entrega de premios lo cual constituye una estafa en perjuicio de la empresa y de nuestros abonados agradecemos su colaboración aprovecha las increíbles ofertas del verano de ahorros de supermercados por venir pechuga fresca a granel 99 pesos pollo fresco 49 pesos la libra filete de mero basa 79 pesos la libra Queso Don Luis Cheddar y Danés, 139 pesos la libra. Queso Mozzarella Beyerland, 145 pesos la libra. Jamón Picnic Chef, 75 pesos la libra. Papas a granel, 26 pesos la libra. Aprovecha cientos de ofertas más que solo el verano de ahorros de supermercados por venir te puede dar. Creía que para encontrar una óptica donde pudiera hallar monturas para mis lentes de marcas reconocidas, tenía que salir de aquí, pero no. Vine a la óptica máxima visión. ¡Wow! Y quedé sorprendida. Encontré Gucci, Michael Kors, Bulgari, Carolina Herrera, Tom Ford y más. Yo, al igual que Nieves, creía lo mismo, pero ella me convenció. Aquí encontré marcas como Carrera, Armani, Tommy, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Cartier y otras. Entre tantas marcas, modelos distintos y modernos, lo más difícil para mí fue elegir. Yo con mi salud y mi imagen no invento, pero la gente de máxima visión nos, nos convencieron. convencieron aquí en san francisco calle castillo esquina la cruz óptica máxima visión solo marcas solo prestigio bellísima salón el salón más innovador que ha llegado a la zona el único salón que posee filtro de agua en cada lavapelos. ofrecemos soluciones a tus problemas capilares contamos con las mejores marcas del mercado peinados Maquillaje, adaptación y venta de extensiones de cabello, manicure y pedicure. ¡Vive la experiencia bellísima! ¡Síguenos! Transfórmate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor. Ponte al día, solicita productos participantes y genera boletos electrónicos. En cada sorteo tendrás la oportunidad de ganar televisores LED, motores, viajes en ferry y en la gran rifa final, un carro cero kilómetros. Ponte al día y gana. Telenor, evolucionamos contigo. Mayor información con nuestros representantes. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado, delicatessen, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banchi no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. De mañana. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana Carolina Uno se ríe, pero la verdad es que la vida política No solamente la nacional ha colocado al país en vilo Y en una tensión constante porque se van realizando fórmulas que a la vez se nota que le va saliendo mal al oficialismo. Pero en Venezuela me llamó la atención el modo de advertencia que el propio Maduro le hace a sus ciudadanos, advirtiéndole que evitar viajar a los Estados Unidos eh, por los hechos de terror que se han vivido en estos. en este fin de semana al menos 30 personas han perdido la vida, otras se debaten entre la vida y la muerte, y otros tantos más estables, heridos, que obviamente que hay que ponerle atención. Hablábamos ayer de que la segunda enmienda eh, tiene parte en origen en el año 1789, y que ha transcurrido todos estos años, y uno dirá, ¿Será que la constituciones llega un momento en que se creó para muertos o para vivos? Porque uh -huh, los que sí, la formaron eh, están muertos y viven, y viven y eh, viven siete metros bajo tierra. Sí, y, y, discúlta, y el, y el país, y el mundo está viviendo otra cosa. En el momento en que fue creado, que se fue dándole el formato, la forma que hoy tiene. Hace mucho tiempo, Ay, la yo, población y la, la ciudadanía no era la es, misma Existían las diligencias Donde el banco se transportaba en una diligencia En una, carro, en una carroza eh, grande Y donde el, el vaquero o el pirata Estaba a la luz del día Tú te reías con el llamado que, que hace Maduro a sus ciudadanos De que no visiten Estados Unidos Pero creo que es una iniciativa que debieran de tomar Todos los países o presidentes eh, hacer un llamado, Estados Unidos es muy dado, a, a hacer eh, decir a sus ciudadanos que no visiten países cuando hay alguna situación. Sí, Pero ya sí se, eh, escucha. se escucha la música de las noticias y nosotros necesitamos estar informados. Vamos a presentarles a ustedes a Vladimir Paula para que nos traiga todo el contenido. Buenos días, Vladi. Buenos días, Vladimir. Wow. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carolina. ¿Cómo Buenos estás? días. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Y Qué Francis. Bueno. Presente, hermano, gracias a Dios. La dio las gracias, Francis. Sí, sí, sí. Francis, y casi ya presente. Presente, así, presente. Así es. En los dos lugares. En los dos lugares. Así mismo es. Para Estamos prestos. A propósito de terror, que tú mencionabas hace un momentito, para muchos, agosto es el mes del terror, Francis. Te refieres a la carga escolar que uh. se ha prometido incluso que a los empleados públicos, a la misma escuela, todos los útiles están en, en manos de las autoridades. Sí. Pero fíjate qué cosa, que la, la escuela no puede cobrar, no debe cobrar sí. y estaban cobrando. Caramba, sí. ¿eh? ¿Eh? Y, y si es en la escuela, Francis, dime tú de los colegios Ay, Dios mío. que te cobran Ay, Dios. la vacación y todo, hay que pagar. ¡Ay, Dios mío, Pero, no. Dios mío! Vamos arriba, todo por el bienestar y la formación de nuestros hijos. ¡Caramba! Miren, sí. vamos inmediatamente, Francis Carolina, a las noticias en el ámbito internacional. Suben a 22 los muertos en la matanza de El Paso en los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses informaron de la muerte de dos nuevas víctimas de la matanza registrada el pasado sábado en un centro comercial de Texas, con lo que el número de fallecidos asciende a 22. Ocho de los muertos son mexicanos y seis se encuentran en estado crítico, por lo que el número de víctimas podría aumentar, señores. Así que, wow, increíble esta matanza ocurrida por allá. Ahí vemos las imágenes y cómo han iniciado ya los honores a esas víctimas en los Estados Unidos. Miren, Donald Trump condena el odio y el supremacismo blanco en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, condenó ayer la ideología racista, del supremacismo blanco, sospechosa de causar uno de los dos tiroteos masivos que enlutan ese país. Escuchemos a Donald Trump. Adelante. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma. We must recognize... Debemos reconocer que Internet ha proporcionado una vía peligrosa para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos dementes. Acts. Aquí están las declaraciones del mandatario estadounidense condenando, caramba, ese hecho. Entrando ya en el ámbito nacional, someterán a la justicia a acusados colocar droga en peluquería. El representante legal de los propietarios de la peluquería en Montecristi aseguró que no descansará hasta que el caso se haga justicia. Escuchemos. La Procuraduría General de la República tiene que hacer una investigación más profunda. No quedarse solo en la rama. Lice en la rama de este entramado mafioso. Nosotros no vamos a descansar hasta que eso te clarezca. Hay decenas de jóvenes en la fortaleza. Hay decenas de jóvenes en la fortaleza con el mismo modo operandi. Así mismo es, señores. Así mismo es. Pero gracias a Dios, esas cámaras de vigilancia captaron todo. Prisión preventiva a hombres que se enfrentaron a agentes policiales en Asua, Señores, un grupo de hombres que se enfrentó a agentes policiales durante un allanamiento en Asua, fue enviado a prisión preventiva mientras residentes de la zona se quejan por supuestos abusos por parte de los agentes. Se trata de los hombres que sacaron a pedradas a un grupo de policía mientras realizaban un allanamiento. Ahí vemos, señores. Escuchemos. Pues ahí está. Vemos las imágenes, ¿verdad? De... Esta información, así que prisión preventiva a esos hombres que enfrentaron agentes policiales en Asua. A propósito de enfrentarse a gente, nos llega este video, señores, donde se observa un ciudadano enfrentándose a trompadas con un agente policial aquí en San, Franci eh, perdón, San Francisco de Macorís, en el país. La localización... ¿De dónde ocurrió esto? ¿En qué municipio? La desconocemos, pero miren esto, señores. Esto fue recientemente. ¿eh? Escuchemos un poco de esto, audio ambiental. Ahí vemos las imágenes. Increíbles, señores. Miren esto. Vamos a ver una vez más. Adelante. <risa> <risa> La señores, no, no, no, no. eso fue aquí en República Dominicana. También es un caso que es reciente. Nos llega este video. Estamos investigando eh, dónde ocurrió en el país. Pero ya ustedes ven, ay mi madre, cómo andamos, como se enfrentan a las trompadas. Parecían dos boceadores, señores. Increíble. Lo que pasa es que con el muchacho es peso ligero, y ya ustedes pueden ver porque la gente es peso pesado, mírenlo ahí, increíble señores. Así andamos en nuestro país. ¡Wow! Miren, entrando entonces ya en el ámbito local, regional, acreedores de la empresa MUNED visitan la fiscalía en esta ciudad, exigen el pago de su dinero. Vemos las imágenes de algunos de ellos que se apostaron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 manifestaron que el posterior a la auditoría que se estaba realizando en la empresa se iban a realizar los pagos y eso no se, no se ejecutó, no se realizó de esa forma. Ahora ellos cambiaron eh, eh, la, la tesis que tenían y están manifestando que ahora es a través de un tribunal que eso se va a realizar. Bueno, señores, se complica la situación para estos acreedores en la empresa MUNE, complicada, delicada. Y eran joven de una pedrada en medio de una riña. Aquí en San Francisco, Fraile José Jiménez resultó herido de una pedrada en una pierna en medio de una discusión durante un hecho registrado en la comunidad de Pontón. Vamos a escuchar a este hombre desde su lecho. Adelante. Yo salí de. Estaba con el patrón mío, estaban cocinando y llegué a mi casa. Para haremos todo que le voy a entrar para adentro.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 ¿Tú lograste identificar quiénes son ellos? Yo lo conozco, los dos. ¿Cómo le llaman? No le llaman Hoy y otro día. Ahí está uno de los, repito, este joven que resultó herido de una pedrada. Esto fue en la comunidad de Pontón. Ahí vemos las imágenes. Ahí mi madre, miren cómo le quedó el hueso de la pierna. Qué alto nivel de violencia, de por Dios. ¿Qué opina usted sobre la supuesta colocación de drogas en una peluquería por parte de agentes de la DNCD, esto fue en Montecristi, qué dicen algunos ciudadanos, veamos. Eso me parece a mí, para que los jefes de ellos vean qué es lo que ellos hacen, porque ellos saben dónde están los puntos de droga y no llegan allá. Entonces quieren pagar con los infelices que andan por ahí para justificar que están haciendo el trabajo y no, están, no lo están haciendo porque están cogiendo los de ellos en los puntos. No creo que eso debería hacerse porque la policía aquí lo que está haciendo es una injusticia, sobre todo, mira que bueno que yo encuentro esta cámara por aquí para yo poder desahogarme. Porque la policía lo que está haciendo es un, un sinfín de daño. Usted ve que hay muchos, oh, sí, hay muchos delincuentes pero que la policía tiene que saber trabajar porque la policía está trabajando más en este pueblo. Está siendo, el hombre serio está haciendo criminal, delincuente con el sistema. Usted lo que están enseñando el sistema el hombre serio siendo el sistema de la calle para que el hombre salga a ser delincuente para la calle cualquier persona que haga algo así no debe estar en ningún lado del gobierno porque cada, cada persona que vaya a, a ¿Y si esa cámara no hubiese estado ahí ¿Ah? tuviera más preso el tipo los muchachos. los muchachos esa persona no debe estar ahí no debe no debe estar ahí eso es normal aquí ha pasado en varias ocasiones eh, por suerte a mí nunca me ha pasado, pero yo entiendo que las autoridades y qué bueno que ya el procurador tomó carta en el asunto, donde se ve claramente lo que ellos hacen. Imagínate tú todas las veces que ellos lo han hecho donde no hay cámara. Así mismo es, señores, así mismo es. Muere piloto tras desplomarse avioneta aquí en San Francisco, un hombre de 54 años, Perdió la vida en la mañana de ayer, luego de que la avioneta que piloteaba se eh, desplomó, luego de que supuestamente hizo un contacto con un tendido de alambre eléctrico. El fallecido fue identificado como el piloto Octavio Adolfo Carlos. Al momento del fatídico accidente, según informaciones los oficiales, eh, ...informaron que Carlos pretendía fumigar siembras de arroz en la comunidad de Los Rielitos... ...en esta ciudad, en la, en la aeronave, propiedad de fumigación aérea del Caribe Funca. Según datos obtenidos, el eh, finado es hermano del locutor y presentador actor dominicano Sergio Carlos. Así que ahí está, lamentable, ¿verdad?, este hecho la muerte de Octavio Adolfo Carlos quien murió tras precipitarse la avioneta eh, en que él ayer ¿verdad? piloteaba aquí en San Francisco de Macorís cuando roceaba, fumigaba mejor dicho, una siembra de arroz en una parcela en Los Rielitos. Lamentable, ahí está justamente junto a su hermano, eh, Sergio Carlos. Caramba, miren, Realizan bocinazo en reclamo de solución a necesidades en la Yagüiza. Una protesta pacífica exigiendo a las autoridades la solución a las necesidades que les afectan, entre las que citan arreglo de las calles e instalación del circuito 24 horas de energía. Adelante. 15, 18 comunidades. Estamos trayendo esta actividad, bocinazo lo hemos puesto. Por eso, a mí, ahora lo importante es que andamos en los vehículos, ...tocando la bocina para seguirle insistiendo a, a nuestras autoridades... ...especialmente a nuestro gobernador. Las necesidades y reivindicaciones que tenemos en la zona de la Yagüiza y las comunidades. ¿Para hacer otra en caso de que la problemática continúe? Sí, sí. Esto ya el 26 del mes pasado tuvimos una actividad grande allá en la Yagüiza. Ahora este es un calentamiento también porque pensamos seguir con esas actividades... Eh, para buscar esas reivindicaciones y que nos escuchen. ¿Están apoyando la huelgas del 7 de sí. 12? pasado mañana estaremos en eso. Bueno, ahí están las declaraciones de manifestantes quienes reclamaron a través de este bocinazo en la calle 27 de febrero. Miren, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Es todo por el momento. Francis Carolina, regreso con ustedes. Gracias. Muchísimas Bladi. gracias, Vlad. Bueno, lo, eh, sigue el dolor y la tristeza en Estados Unidos. Mucha gente llevando flores, cruz, eh, velas en el entorno de Walmart, que fue el último episodio que ha vivido y ha conocido el mundo y que ha consternado y, y sobre todo en la forma y por jóvenes no, estadounidenses, que entre ellos, este es el último, el que pasó en Wallman en Texas, ¿verdad? Sí. Y el de Ohio, Ohio. Ohio, fue el primero con apenas 13 horas de diferencia y que produjo eh, 20 muertos. Es decir, que, que hay una, una verdadera... Eh, conmoción nacional en los Estados Unidos por este hecho y Donald Trump ha advertido que no hay espacio para el odio ni para, ni para eh, desavenencias, que no es posible tampoco eh, el racismo y, y los actos por odio creo atinado a las palabras del presidente Donald Trump, pero sí llama a que se reflexione en los Estados Unidos acerca de, esta, de este derecho que se plantea como un derecho constitucional y que debe de organizarlo la ley. La constitución establece, si sí, usted tiene derecho a, a obtener una arma para protección, para fines de protección individual, pero la ley tiene toda la facultad para, como aquí, como allá, en cualquier parte, la ley debe regular y no bastan los controles de una simple cédula o ID que indique que usted tenga 21 años y esa tramitación hacerla frente al dependiente del, de la armería, sino que conlleva una serie de, de datos e información psicológicas que deben ser validadas por un especialista y yo creo que de no hacer un cambio de rumbo respecto a la política de armas en Estados Unidos y que tienen una responsabilidad los legisladores para que lleven el tema al congreso y que se escuche a los de la asociación de rifles que son los que mantienen el negocio de 17 mil millones de dólares. Hay un tema económico hay, muy, muy importante, que no ha sido posible eh, resolver o minimizar el control de armas en Estados Unidos. Mira, ahí viniendo aquí al plano nacional, ¿Ah? continúa eh, y vemos en los ciudadanos, en los medios, la indignación que causó esta... Situación del fin de semana de la puesta de drogas a, una, a un grupo de jóvenes que estaban laborando en una peluquería en Montecristi. Eh, dice el, el representante, el abogado del dueño de la peluquería, que, o sea, que no van a descansar hasta que se haga justicia. Y ante todo la situación que nos impactó en principio ver a propia... Eh, eh, con nuestros ojos, algo que ya sabemos lo recurrente que es en República Dominicana, eh, que los agentes de la DNCD, mediante denuncias que hacen jóvenes, pues le pongan sustancias prohibidas o drogas como le conocemos. Aquí los podemos ver por videocámaras, cuando están en plena ejecutoria de eh, decir que estos muchachos están... Eh, Suministrando o vendiendo drogas en esa peluquería Cuando ciertamente no es porque ahí se puede ver en el vídeo. Ante toda esta situación y el impacto que causa De seguido viene pues las declaraciones del presidente de la DNCD Que dice Nosotros eh, vamos a investigar Vamos a investigar si ese vídeo no está hecho un montaje Perfecto, tienen todo el derecho de investigar Si hubo montaje Todo lo que hay detrás de eso Pero el único enfoque el enfoque principal que él le da a las declaraciones es de si es cierto que este video es real, de que serán sometidos, pero no hace el enfoque de que por, qué hay de qué hay detrás de esta iniciativa, de la fiscal y esos agentes de la DNCD, de, de ir a ese lugar a ponerle droga a los jóvenes. No, no hace enfoque de un, re, de un régimen de consecuencia severo, fuerte. Tomaron las medidas e iniciativas correspondientes de la suspensión y demás. Un poquito más alentador, y cierro el comentario, fueron las declaraciones del Ministerio Público en relación a la fiscal. Creo que fue un poquito más contundente que el presidente de la DNCD. Esto se le suma la des, al descrédito que tiene la institución de la DNCD en toda la ciudadanía y el rol asumido por el presidente de la misma. Ahí es que está el punto más neurárquico. Y por eso dije lo que dije ayer. La institución no es el problema como institución, porque la institución tiende a tener una serie de individuos que se agrupan para cometer actos delictivos dentro de la misma institución. Sí. Y si usted es quien preside, debe de retirar del ámbito de la discusión, todo tipo de defensa, a priori, obviamente sin dejar de lado de que es un proceso de confusión o de investigación, y usted tiene ese, ese, ese derecho. Ahora, asumir una defensa en la forma que lo ha hecho, justificándolo casi, y desconociendo que simplemente una cámara fija captó video de seguridad un video de seguridad captó el asunto ahora bien y lo que está posterior a ese hecho de uno de los que estaba en el lugar que decide develar que él fue utilizado para cometer ese hecho es... cuando tú tienes ese hecho es una forma que están buscando de poner en contradicción y que este muchacho sea también el que desate hacia una solución eh, aparentemente arreglada Porque tenía de qué problema con, con uno de los que estaba ahí Pero en todo caso son tan estúpidos Una autoridad que depende de unos mecanismos de un debido proceso puede hacer eso por alguno de los dos lugares. Usted lo analiza y es indebido. Pero que no, o sea, no hay forma, no hay justi forma de justificarlo. No, no hay forma de justificarlo, mira. Eh, es mi repudio a eso que actúan de esa manera, y es mi repudio a la ausencia de control del Estado a quienes operan esa oficina. Usted podrá permitir que operen como de forma normal, pero cuando sucede, sucede esto, se debe activar la constitucionalidad del país para poner a, a, a, en el orden que debemos de sujetarnos al debido proceso. Y hay que decir que si se quiere, Francis... Eh, ahí hubo, eh, esto que se le conoce en términos del derecho, eh, con premeditación y alevosía podría ser, porque sí. es una orden que se solicita, se emite el 31 de julio y ahí entonces... ¿Qué le habrán dicho a ese juez para que ese juez diga? Tenemos una llamadita. Sí. Buenos días. Buenos días. Buen día. Adelante, distinguido. Mira, aquí hay una fuga de agua, aquí eh, en la villa. Hay, ¿En la villa? paseo de los... De los... Aquí en el paseo de los, de, los, de, los, de, los, de los maestros, aquí. ¿Qué es lo a, que es? Aquí en la villa, aquí una fuga de agua de Andilla, ¿Una aquí. fuga de agua? En la villa. Sí, aquí en la villa. Y haciendo tanta falta el agua ahí en, lo, en el 27 de febrero, que no llega. No, que está ahí. Que, que hay una fuga, se parece una, un tubo ahí, un tubo. Se está no, no, botando no. muchísimo y, y creo que la agua no llega aquí. ¿Desde cuándo está la avería? Venga con la cámara, allá y para acá. Llega con la cámara. ¿Ustedes llamaron a Inapa? No, no. Sería bueno eh, que se comuniquen sí. de manera directa. De hecho, le voy a pasar el número, mi caballero, para que así como usted nos llamó acá, pues eh, a las 9, a las 8, usted llame allá. Ya son las 8. Eh, a las 8 eh, y, y dé la una, información. Le vamos a dar una llamadita de todas maneras, sí. Juan Carlos, porque eso no es posible. Claro. Haciendo tanta falta el agua. Mira. Que también se permita que se. Decía, Mira, eh, vamos a pasarle fíjate, el número, conforme, Francis, sí, a, al amigo buscando. televidente. Conforme sí. a esto, en otro ámbito, vimos cómo desaprensivos, diría yo, los ciudadanos sacan a piedras y tiros a un grupo de policía. Nos estamos poniendo sí. locos aquí en este país. Que la autoridad tenga un trato por parte de la sociedad de esa forma donde se desafía, ahí esto es grave, eso es grave. Ahí entra fran... Y que un negocio tenga la situación de naturaleza de entorpecimiento de la vida normal de los vecinos, que no tengan en mente simplemente que es su negocio y que ellos pueden hacer lo que vengan en gana pasa aquí, pasa allá, pasa en todos lados señores, el que desarrolla un comercio tiene un compromiso social de que su negocio no se convierta en un tormento de sus vecinos sabemos que se requiere de, de música, de compartir en definitiva, las autoridades deben poner costo a eso para que no se produzca y los policías vayan ejerciendo su función bajo el esquema real de un debido proceso, porque es muy probable que terminaran siendo objeto de un repudio producto de que van con extorsión, si no es para la solución y es para extorsionar así no Sí, pero eh, mira qué, qué, qué es lo que está pasando. Y lo que hablábamos ahora eh, en el tema anterior del, del DNCD, aparentemente ellos van con su orden de, de allanamiento, con todo el proceso. En este caso se dio, ¿verdad? Pero es que la ciudadanía ha perdido el respeto por las instituciones del orden acá en República Dominicana. Nosotros sabemos que el respeto se gana cuando usted tiene una institución que no todos pero si sí una parte importante de sus agentes, cuando están en las calles haciendo estas paradas de chequeo, ¿qué es lo que le dicen a usted? Usted sabe, aquí, ¿cómo está? ¿Usted sabe lo que le quiere decir eso? O sea, dame algo o no, tengo, estoy, no, no tengo dinero. No lo dicen de manera directa, pero hacen la insinuación. Inmediatamente una persona hace esto, toma esta iniciativa de tirársele como se le conoce popularmente, ahí se le pierde el respeto a ese agente del orden, a ese agente policial. Tenemos otros hechos que constantemente vemos y que se dan a conocer a la ciudadanía, actos indelicados, no correspondientes para los agentes del orden, que hacen que la ciudadanía no lo respete, Asimismo, como pasó en ese bar donde ellos están buscando solucionar una situación que afecta a los vecinos vimos el video de un joven que ni una lucha libre lleva con un agente policial ¿qué te quiere decir eso? no hay respeto por los agentes de la institución del orden por nuestra policía nacional mire eso, ¿dónde está el respeto? ¿Usted sabe que le hubiera pasado a un ciudadano de dito, tira, en puño, Estados mira. Unidos? El policía no es para. O sea, le, le cantan años, como se y, dice por ahí, que no salen todo los sabes esto? que bien el policía, cuando él lo agarra por el cuello, ya lo, lo detuvo.